Si supieras cuánto te echo de menos. Como mis músculos tiemblan al mencionar el tiempo que te veía sonriendo y llorando. Cuando te besé por última vez en aquel segundo infinito pasado. Pasado. Mírame una vez más, mi querido pasado. Abrázame fuerte en cada paso que sigo dando, pues aunque desangro de vez en cuando, eres lo que me hace seguir andando. Te puedo ver ante la luz de la luna, en la sutil brisa de la oscuridad, donde no tengo ni idea si es real o no, y solo estás tú conmigo, como si nunca te hubiera sido cálido, veraniego, ventoso, suave, eterno. Como el rayo de sol que pega en mis ojos, Ahí donde te amo para siempre profundo, Oh pasado, Cuanto quisiera que vieras lo que he visto, Quisiera que rieras a mi ritmo, Y lloraras de tan agradecido, Perdón, Perdón por dejarte, Perdón por haberme ido, Me puedes llamar monstruo, pero este monstruo te ama. He dejado tirada mis pieles en el camino, y en cada una lleva un nombre, y aunque no puedo recordarte todo, te guardo dentro de esta alma abstracta, pues fuiste testigo de cada segundo en la que pasé enamorado, en cada lágrima derramada y en cada grito de regocijo, en cada palabra, en cada tarde y en cada madrugada. Puede que el tiempo me sea ingrato conforme siga en este viaje. Puede que mientras me aleje de ti empiece a verte borroso. Quizás me ciegue el dolor o las alegrías gastadas. Puede que camine lento al finalizar mi meta. Pero llegue el tiempo que sea. Quiero que sepas que te reservo un espacio en donde nadie puede entrar. Está algo gastado pero tiene flores de mil colores, cada vez que te sientas cansado, podrás venir a reposar aquí, está hecho con lo mejor de mi viaje, de suspiros y risas de marfil, todo lo bello, lo valioso, lo puro y lo divino se encuentra aquí, espero verte pronto, querido pasado.